Aquí, como muchos sabrán, tengo una larga trayectoria en esta universidad, con muchos más años de lo que quisiera decir públicamente. En esta ocasión me toca es esbozar el plan de trabajo, que está eh, integrado en tres grandes rubros. Uno es la acreditación, que corresponde a estándares internacionales, en lo cual he tenido experiencia en los últimos 10 eh, años. El otro es el ambiente interno, eh, que corresponde también a los tres estamentos estudiantes docentes, administrativos y agrego los investigadores para que sea un ambiente de armonía en el que la gente desee estar, quiera estar. Y lo, el último es el perfil de salida de la universidad que incluye no solamente a los profesionales ciudadanos integrales que debemos formar, sino también las investigaciones, la proyección, las publicaciones y demás pero por tratarse del tiempo que contamos voy a plantearlo por estamentos. En primer lugar, el estamento docente, y no porque sea el más importante, eh, definitivamente hay que abrir los concursos de cátedra de acuerdo con las normas legales existentes y no de acuerdo con la autoridad de turno. Eso tiene que estar claro y tiene que haber una ayuda técnica institucional para la presentación de documentos, tanto para concursos de cátedra como para eh, contratos por resolución. Tiene que haber participación remunerada en, manera, en materia de proyectos, en materia de eh, consultorías, en materia de investigaciones, peritajes, de extensión eh, universitaria, y promover la pasantía, la actualización, la, eh, el desarrollo de este personal eh, por parte de la institución, como parte de convenios y alianzas que se obtengan tanto a nivel nacional como internacional. Tiene que valorarse justamente su trabajo, un trato equitativo para todos los estamentos de tiempo completo y de tiempo parcial y establecer mecanismos que verifiquen la labor docente con respecto a su producción, a los resultados, a sus actividades y no con respecto a las horas de marcación. Y para eso hay que establecer una política y un sistema de incentivos de excelencia. En cuanto al personal administrativo, eh, lo más importante es que hay que revisar los reglamentos de la ley 72 de carrera administrativa hay cosas que no están reglamentadas y otras que tienen que actualizarse y eso tiene que aplicarse de manera equitativa a nivel nacional tiene que ser, tienen que darse evaluaciones justas y no puede ser que una vez que haya pasado más de dos tres cuatro años una persona en la institución tenga que probar lo ya aprobado participando en un concurso en el que se pone en riesgo su posición tenemos que capacitar y formar de manera continua a cada colaborador y mejorar sus condiciones de trabajo. Aquí son pésimas algunas condiciones de trabajo en todos los niveles y en todos los estamentos. Para citar algunos, los conductores tienen que lavar sus autos a la intemperie, los estudiantes se mojan viniendo quien sea de la orilla hacia la sede central. Los estudiantes de los centros regionales no tienen cómo guarecer si no tienen seguridad. Miren, este es un asunto de ser sensible a estas cosas. Y los programas incentivos al personal deben reconocer, premiar y divulgar diferentes tipos de aportes importantes del personal administrativo también, que muchas veces eh, apoya enormemente a la institución y, y que no se valora. Sin el personal administrativo esta universidad no se movería. Y hay algunos otros servicios como el Centro Infantil de Desarrollo Integral, que hay que finalmente poner en marcha, fortalecer algunos servicios como el de la clínica eh, universitaria y eh, los servicios odontológicos, los servicios farmacéuticos, hacer una gestión mucho más horizontal empoderando a los funcionarios para que desarrollen la capacidad de prever y resolver problemas. En el sector estudiantil ya sabemos lo que son las competencias. No se trata solamente de conocimientos, hay que desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, reflexión, participación y aportes a problemas nacionales para sensibilizarlos con el entorno, apoyarlos en asignaturas reprobadas con tutores, estudiantiles o profesores, actividades de campo porque el estudiante de hoy aprende haciendo, tocando, experimentando, no solamente en un aula de clases. Tienen que darse certificaciones como un valor adicional al Título que, que ofrecemos y su desarrollo integral incluye dar más valor a la vida universitaria, deportes, danza, arte, folclore, teatro. Eso es un desarrollo integral. Finalmente, la vinculación con el entorno del inglés como valor añadido. Hay muchos estudiantes que ya saben inglés. Tenemos que dar clases en inglés a aquellos grupos en donde los estudiantes dominan el inglés para que no terminen de olvidárseles el inglés que ya aprendieron cuando venían de la escuela secundaria, cuando se los estamos exigiendo. Gracias. Person. Bien, debo empezar por reconocer que la mayoría de los profesores de esta universidad somos cumplidos y, y también somos responsables. La prueba está en los egresados de esta institución. Sin embargo, hay algunos aspectos del estatuto que están debidamente reglamentados y otros que no. Lo que no estén reglamentados sencillamente hay que reglamentarlos. Hay que reglamentarlos y hay que reconocer que hay conductas mejorables y hay conductas que no se pueden tolerar. De manera que las sanciones deben ir de acuerdo con la gravedad de la falta. Y esto funciona para todos los estamentos. Como especialistas en recursos humanos, que, especialidad que tomé gracias a una beca Fulbright en los Estados Unidos en Ingeniería Industrial, sé que el reconocimiento puede más que la sanción. El reconocimiento puede mejorar conductas y eliminar conductas indeseables mucho más que la sanción. Sin embargo, cuando alguien que puede mejorar una conducta, se le ha dado la oportunidad de mejorarla, se le ha dado capacitación, entrenamiento, herramientas y acompañamientos, y no mejora, hay que aplicar el reglamento con las consecuencias correspondientes. Y por lo tanto, también hay que tener la certeza del castigo. Por último, en cuanto a los exámenes semestrales, imagínense que un joven le da un dolor de estómago el día anterior al examen semestral. Se juega todo el esfuerzo del semestre en una sola nota. Eso hay que reglamentarlo. Finalmente, los concursos. Leyes en la Universidad de MacPherson. Bien, hay temas que se pueden resolver de una vez, otros que no. Las actividades durante el receso académico no están reglamentadas, y mucho menos a nivel nacional. Ni el número de horas que se toman, ni el tipo de cursos que se toman. Lo que sí es cierto es que la universidad debe facilitar esos cursos. Pero, igual deben tomarse en cuenta aquellos cursos de actualización pertinentes que el docente toma a lo largo del año y que muchas veces se gestiona el mismo. Considerando que esas, estas normas internas no desarrollan el tema del receso académico, podemos aludir a nuestra autonomía para reglamentarlo de manera consultada con los afectados y de manera equitativa. Lo cierto es que hay que darle seguimiento a todos los que reciben la actualización para estar seguros, como en efecto lo estamos, que esta actualización va a redundar en beneficio de nuestros estudiantes y apoyarán la movilidad ascendente de la universidad. Por eso tenemos que medir también, hacer medidas de ahorro, de manera que nosotros podamos negociar o consultar cómo podemos tomar los 30 días de vacaciones en el periodo de receso académico en el momento en que nos parezca. Gracias. Doctor. Omar Aisburua. De la misma manera que en el primer semestre de año. Un... Bien, pongamos la lupa en el problema real. Necesitamos disminuir los fracasos y aumentar la calidad. Para ello tenemos que revisar los planes de estudios según los estándares internacionales y las necesidades del mercado. Y para eso también tenemos que agregar materias que sean electivas para que los estudiantes realmente puedan optar por aquellas que les interesen. Por otro lado, se pueden mejorar las capacidades que traen los estudiantes de primer ingreso y al mismo tiempo mejorar las habilidades de los docentes que los reciben. Si esto se refuerza con tutores y se refuerza con la tecnología adecuada, debemos poder lograr que más estudiantes entren y se mantengan exitosamente en el sistema. Finalmente, ya se probó en una época la repetición de todos los cursos en todos los semestres y eso se eliminó. El tiempo no me da... Eh, oportunidad para explicarlo. Eh, sin embargo, en cuanto a los prerequisitos, por ejemplo, hay que revisar si realmente son prerequisitos. Y luego de esa revisión, aquellos que sí sean prerequisitos, hay que colocar los mejores docentes en esas materias para asegurarnos que los estudiantes van a aprender lo que deben aprender de manera amena y que van a seguir aprendiendo en esta institución. Muchas gracias. Doctor Edilberto Hall. De Mac Person. Mi especialidad me indica que los estudiantes deben participar en la selección de los docentes. Y esto hay que reglamentarlo, porque son ellos los que pueden decir si un docente da una clase amena o si la va a dar de manera aburrida. Eso se a reducir en unas encuestas que pusimos hace poco menos de un año. Por otro lado, sabemos que un, una carga de 20 horas semanales de clases es excesiva, aunque el personal solo se dedica a la docencia. Eso hay que reducirlo, pero además complementar, de acuerdo con los intereses y las fortalezas del docente, esa labor docente con labores de investigación, de extensión, de consejería, a estudiantes, de peritaje, entre otros. Y eso, para hacerlo, el docente tiene que estar en un clima en el que desee estar, en el que se le trate equitativamente, y eso funciona también con los investigadores y con el personal administrativo, la forma como sea tratado y de que los reglamentos se, apl se apliquen de manera equitativa. Podemos impulsar la investigación, incluyendo a los estudiantes desde el primer día, tanto en investigación básica como en investigación aplicada, y que vayan participando de acuerdo con la velocidad o que van avanzando en sus niveles de estudio. Con esto termino, y recordemos que tenemos también que dar hacer investigación apli eh, básica perdón, para franquearnos internacionalmente. Omar Aiz de MacPherson. Bien, no pueden ser los recursos limitados los que justifiquen una alimentación insalubre. Tenemos que tener nutricionistas y aprovechar los estudiantes de alimentos para que se responda a las diferentes necesidades de presupuestos y de gustos. Por otro lado, toca reevaluar qué alimentos se atienden en todos los centros regionales y los presupuestos también en los centros regionales y en la sede. Este es un clamor a nivel nacional. Estos servicios, igual que otros, deben extenderse durante toda la jornada que están aquí estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, ya sea contratando personal de medio tiempo o adicional. La matrícula, por su lado, tiene finalmente que poderse pagar por banca en línea, si son nuestros egresados los que desarrollan esos software en la banca, en la banca privada. Y los centros regionales tienen que contar con un cajero en sus instalaciones y personal de seguridad que lleve a los estudiantes hacia puntos seguros, e igual aquí con tal, contar con personal de seguridad y tránsito para el cruce de las vías centennial y acá eh, en, la, en la tumba muerto. Finalmente tenemos que mejorar el circuito cerrado de seguridad. Gracias. Desde que Doctor Edilberto Hall Desde que me inicié en esta universidad fue ocupando cargos de cierta jerarquía. Durante esos cargos y después de esos cargos he seguido luchando por el mejoramiento de la calidad de esta universidad. No puedo decir que desde hace 40 años me he preparado para este cargo. Me he estado preparando siempre para ascender profesional y personalmente con el propósito de mejorar la calidad de esta institución, de esta universidad. Eso es lo que hace que la experiencia que tengo y que he vivido exitosamente administrando y velando por la educación superior, me presente como la mejor opción, esta vez como rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Le corresponde el turno al doctor Omar Aispurúa. Mariana de McPherson. Y esto por decir que además de ser, haber sido coordinadora de centros regionales, ejercí la coordinación de Chiriquí y la coordinación de Colón en su momento. Y he estado planteando que hay que darle prioridad a los centros regionales porque somos una misma universidad a nivel nacional. Y esa prioridad se da en todos los aspectos. No puede ser la distancia ni la accesibilidad lo que impida que los docentes reciban clases de maestría o posgrado o se desarrollen porque bien podemos utilizar la tecnología que está en nuestras manos. Si nosotros seguimos permitiendo que los estudiantes vengan a terminar sus carreras acá, no estamos cumpliendo con nuestra misión porque estamos propiciando la movilidad hacia la capital y acá va a terminar ese estudiante por tener su primera oportunidad de trabajo o poner su primera empresa y no va a regresar a desarrollar su región. Ese es una, un deber de esta universidad. Estamos sobrecargando la capital y dejando de desarrollar los centros regionales. Muchas gracias. Bueno, yo tengo 30 años de estar en un centro regional y de tener esa piedra en el zapato. Los centros regionales... Necesitan ciertamente de una autonomía, pero necesitan de apoyo no solamente en recursos humanos, sino en infraestructura. Hay que cumplir con el Plan Maestro de Infraestructura, hay que dotarlos de procesos tecnológicos, de mejores plataformas de Internet. Pero además de tener carreras completas, necesitamos tener carreras exclusivas para los centros regionales. El doctor Levy soñaba con los centros regionales como satélites, como instituciones que resolvieran los problemas del entorno, y para ello tenemos que desarrollarlo. No es posible que, por ejemplo, hayan muchos estudiantes en Colón, de Colón estudiando en la sede central carreras de portuaria y marítima, cuando tiene los puertos allá mismo. Necesitamos crear y generar carreras exclusivas para los centros regionales y en general dotarlos de mayores recursos, iguales como se comportan los recursos y se distribuyen aquí en la sede central. Muchas gracias. Ingeniero Héctor Montemayor. Bien, el desarrollo de los centros regionales... ...el, último, el doctor Omar Aiz... Y esto por decir que la Administración tiene que ser más horizontal, menos autocrática a nivel nacional y para ello hay que capacitar al personal y dar seguimiento a la gestión. La integración regional es crucial por todos los elementos que ya se han mencionado y su, la, la vinculación con el entorno nacional e internacional también, porque facilita posgrados, pasantías, intercambios, titulaciones conjuntas y todo lo demás. La divulgación, salir de esta cápsula, es importante. La comunidad y el sector productivo tienen que saber lo que hacemos porque hacemos mucho más de lo que decimos. Es así como nos vamos a ganar el respeto que permita que esa misma comunidad nos ayude a obtener más recursos cuando lo necesitemos y que nos apoye patrocinándonos cuando necesitamos esos apoyos. Tenemos que facilitar la investigación también por lo que ya se mencionó, optimizándolos los procesos administrativos, para no colocar a los investigadores en procesos administrativos que le consumen tiempo. Pero para eso también hay que formación, formar integralmente a los profesionales, iniciarlos por la carrera de investigación, relacionarlos con el entorno, establecer un programa de cazatalentos para folclore, danza, música, arte, etc. No todo, so, no todo es solo conocimiento. Y lo más importante que tenemos que hacer es cambiar un poco el rumbo de la universidad y elevar la pendiente con la que estamos mejorando. Si no hacemos eso, nos vamos a quedar detrás porque los demás están haciendo lo suyo. Esto solo se puede hacer con alguien que, como yo, tenga la experiencia, el conocimiento, los contactos, el reconocimiento nacional e internacional, tanto en el sector productivo y empresarial como con el sector de universidades de primer nivel. Muchas gracias. Doctor Omar Aysen, eh, la participación del ingeniero Alberto Parrilla Yo diría algo muy importante Ya ustedes nos conocen, ya nos vieron, ya nos oyeron Vieron cada uno qué es lo que propone Porque a veces uno habla y habla y a la realidad no es lo que uno habló Pero lo más importante, muchachos y muchachas, jóvenes, es que ustedes ya han aprendido, ustedes ya no lo pueden engañar. Ustedes saben, el estudiante es el número uno. El ejercicio democrático que se ha realizado en el día de hoy aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá. A cada uno de los participantes el agradecimiento a ustedes, también el público que se ha dado cita en el día de hoy para presenciar este momento histórico. Los exhorto a todos. ...incluyéndolos a cada uno de los seis participantes... ...a que el día 23 de octubre... ...23 de octubre, fecha en que será comunicado... ...quién va a regir los destinos de esta universidad... ...que por favor, se den un abrazo... ...y asuman todos, todos los seis... ...junto a cada uno de los miembros del personal administrativo, docentes, estudiantes, ese compromiso de hacer de la Universidad Tecnológica de Panamá un ejemplo para este país. Ya lo están siendo, no le hagan daño. Sigan siéndolo, propónganse ese objetivo de ser la universidad número uno de Panamá y que den la cara al mundo entero. No le hagan daño a la universidad. Tecnológica de Panamá. Aquí habrá el 23, dependiendo de ustedes y de ustedes, un solo ganador, y ese debe ser la UTP, Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias. Mariana de MacPherson, le entrega Manaen Bobadilla. este evento. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un excelente día.